El día 1 de febrero se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el convenio entre la Administración General del Estado a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra para poder realizar un importante proyecto de inclusión social financiado con fondos europeos dentro del de, bueno, pues denominado programa Next Generation. Este proyecto eh, aún de itinerarios integrados de inclusión tiene como objetivo principal incrementar el ejercicio del derecho a la inclusión social de las personas que perciben el ingreso mínimo vital o bueno pues también en navarra la renta garantizada esa colaboración y además agradecemos la implicación de todas las partes que además están hoy aquí representadas para impulsar este proyecto un proyecto que supera los 5,8 millones de euros hemos estado eh, la presidenta y yo eh y los equipos eh, efectivamente en primer lugar eh, ultimando eh, el convenio que tiene que dar lugar a que eh, la, la comunidad foral de Navarra asuma las funciones del ingreso mínimo vital Yo creo que es inminente, yo creo que ya prácticamente no eh, no hay prácticamente elementos digamos que, que deberían digamos, de discusión técnica sustantivos que deberían dilatar la firma del convenio no, no sabría decir pero lo que quiero transmitir es que esto está ya prácticamente cerrado. Gobierno de Navarra. Navarro gobernua A.